A este último módulo le hemos titulado otras posibilidades de Scratch y de Arduino. Lo que queríamos en este último módulo es colocar eh, toda una serie de elementos que se salen un poco de, del guión que, que habíamos hecho, en el cual poderos es, enseñar eh, cosas diferentes que se pueden hacer, eh, tanto con las placas de Arduino como con Scratch. Y además a más lo que queremos es a, a abrir un, un abanico de posibilidades para que podáis experimentar con una y otra cosa. Veréis que es como un potipoti, como un cajón desastre eh, en el cual pues, eh, podréis ver cosas como cómo comunicar Arduino con otras cosas o cómo utilizar una Kinect con Scratch o cómo utilizar las nuevas placas de Arduino.